Eso. <risa> Excelente thumbnail para, para el podcast. Gracias. Este... Uno de mis sueños es ser como que una voz de Siri, una voz de Google Chrome, una voz de. Y la practico cada rato. Que... I'm going for si ¿Sí te das cuenta. Si ¿sí te das cuenta que siempre son mujeres. Claro. I'm going for coffee. Voces de servicio. Me encanta. Me lo dio. I'm going for coffee. Bueno, este, mi, mi, mi, no sé si habrás visto los videos anteriores, pero mi Google Home, que está aquí al lado, tiene una cosa que es que ella siempre quiere participar en las conversaciones. Se siente sola. Entonces tú estás hablando y ella de repente se despierta y te dice algo. ¡Buenas! Que hola, llegué yo, llegó la Yahaira. Hablaron ya Jaira. de voces, hablaron de voces robots. De, de bueno y esa fue la intro este este es el segundo episodio de la excusa de la semana este como ya te dije Nina esto no tiene ningún tipo de protocolo esto soy yo hablando paja con alguien que le gustan las paja entonces eres la invitada perfecta para esto Nina Rancel, señores y señores nos honra hoy con su presencia cállate que la honración es mía mutua honración. A mí me, me encanta emocionó, esto. Me, me emocionó me horrible. Me emocionó horrible cuando me dijiste que estábamos y era hablando estupideces por Instagram y que mira, a propósito, ¿y qué? <risa> es, que yo, es que yo me acuerdo así de repente de las vainas. Y que ¿esta qué es la que tengo que invitar? Porque este es el concepto. El concepto es este gente muy de pinga que me quedé bien así de, de, de la vida, del internet, de, porque el internet es la vida y la vida es el internet. Este... Y, y que es chévere para, para hablar con ellos, porque como le decía Julián en el otro episodio, este, si yo les digo así como que, oye, tienes una hora para hablar paja, no me van me así que si soy loca. Entonces, si les digo, te invito a mi podcast, la gente viene, es distinto. ¿eh? Eh, y, y me acordé ese día porque justamente lo que, lo, lo que estabas hablando era sobre, era el ratio, la expresión que habías usado, este, y eso me hizo pensar, porque eso es una cosa sobre la cual yo evangelizo constantemente. La gente piensa que las personas exitosas como que, ah, ellos triunfan en todo y brillan. Y, eh, ok, también uno dice, no, bueno, este, hay que perseverar porque el triunfo llega a aquellos que perseveran. Pero nadie te dice realmente cuánto hay que perseverar. La gente dice, no, bueno, es que fracasé tres veces. No, huevón, tienes que fracasar 20 veces. Tienes que fracasar 50 veces. Ojalá, ojalá, yo solamente hubiera fracasado tres veces. No, huevón, ojalá. Ojalá, marico. No. no es así. No es así. Yo tengo 20 años echándole bola, Mariana. Exactamente. Pero Ay. uno, claro, es que uno a uno tampoco, tampoco es que le encanta mostrar todas las veces que uno ha fracasado. Eso sea, no es sabroso, ¿verdad? ¿Ves? A mí sí me encanta. <risa> sí. No, a mí... A mí se me encanta porque dreno. Mira, yo, yo, yo me hice una promesa, que es que yo siempre iba a ser leal a mí, a mi mensaje y a mi esencia y a mi convicción y a mi todo. Y si hay una sola cosa que pueden poner en mi lápida es ella nunca se traicionó. Una sola. vez. Bueno, mentira. y disciplinada y que nunca... <risa> se traicionó. Tres cosas, tres cosas mandatory, mandatory en mi lápida. Tenaz, disciplinada y nunca me traicioné. A mí me encanta, me hace feliz mostrar, mostrar cuántas veces he llevado, ¿se puede decir? Sí, todas las gracias están permitidas. Ok. A mí me encanta mostrar cuántas veces he recibido coñazos. ¿Cuáles han sido las magnitudes de esos coñazos? La frecuencia sí, coñazos, de esos coñazos. Porque en algún momento, si Dios quiere, yo voy a agarrar esa vaina, me hagan un Oscar, y el día siguiente voy a recopilar todos los stories de Instagram y los voy a montar y que miren. Miren todo lo que pasó. Miren la distancia, marico. Uh -huh. Miren la distancia de, llor de llorando en posición fetal en noviembre de 2020. <risa> Una más para el porque eso es lo que hicimos todos en 2020. Sí, en noviembre en particular, sí, sí estaba llorando, llorando como una llorando como una magdalena porque una vez más había un papel que quería full y no me lo dieron, y era un papel que yo juraba, Marianne, que era para mí yo, yo yo hice ese casting con la certeza y la convicción de que era uno de esos momentos de cuando te tocan y que te quites uh -huh. yo Mariana y Costajeva, la inventaron, a ella la escribieron con mi cara en su cabeza sin conocerme, sin nada y fue, era un papel, era un papel muy grande en una producción mediana, uh -huh. llamémoslo así. Y me dolió en el corazón y, y tenía un año y medio sin que me doliera, o sea, sin enamorarme de un papel así. Uh -huh. Y me volvió mierda, marica, de verdad, pasé tres días en cama, pasé tres días y que odio todo, me retiro. O sea, me, no quiero ser más actriz, no quiero, no quiero. Y esos son los que duelen, esos coños son los que duelen de verdad. Pero, y, mírame. enamoras de algo y dicen, tú dices, para mí? Ah. Y además yo tengo todo lo que están buscando, es perfecto, y no. El... Esta, esta de verdad me afectó muchísimo, por supuesto entendiendo que es mi culpa por haberme enamorado, que es mi culpa por haberme como aferrado tanto, que es mi culpa por... Yo, como tengo 20 años echándole bola, y yo, tengo, yo empecé a bailar a los 4 años. Tengo 35 Empecé a ir a audiciones en como primer año de la universidad. O sea, depende de, de, de mi mamá como que me llevaba, que si a castings, a comerciales, como que, bueno, la carajita está interesada, vamos a... Eh, que hice un par de comerciales cuando era chiquita, un, un par, un comercial, cuando era como, cuando tenía como 9, 10, más nunca, y después ya más grande, iba a todos los castings que podía, que mi mamá me dejaba, eh, o que yo me enteraba, porque eso es otra, como que no te enteras. Eh, en, desde, desde o sea, como, en, como en bachillerato y después en la universidad y que casting, casting, casting, o sea, ¿cuántos castings, cuántos directores de casting, cuántos? O sea, yo tengo entre una y mi otra redondeando, quitando la infancia, todo años echándole bola, marica. Uh -huh. Yo tengo 20 años echándole bola y, y, nos, y ya por eso he debido aprender que, bueno, que uno no se enamora que uno hace, uno llega al lugar, casting para, una, para marca de mantequilla o casting para Steven Spielberg. Llegas, haces el casting y te olvidas de que esa vaina pasó, te vas a tu casa. Uh -huh. Porque si te aferras, las probabilidades, lamentándolo mucho, siempre están en tu contra. Entonces, tú lo haces y para no, poder para no seguir llorando, para no seguir llorando, tú te olvidas de que esa vaina pasó. Y bueno, esa fue, fue mi... Uh -huh. Mi error, pues, es que me, me enamoré, me enamoré y estaba poseída. O sea, además era ya la vaina en mi cabeza y que me van a pagar 5.000 dólares por este proyecto, 4 semanas de rodaje, 5.000 dólares, un, 2, 3, 4, entre 5 por 6 menos 7, marico, ya. ya. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Para mí era, ya esa plata estaba repartida. 1.500 para el inicial de un carro, 3.000 para mudarme esta vaina de, de co que me tenía al borde para salir esta litera. O sea, ya, ya yo estaba, marico, que. qué? Y no fue, y no fue. Uh -huh. Está bien, porque cuando, cuando no te toca, ni que te pongas. Pero eso, justamente, que ah, pero, de por sí, sí es durísimo. O sea, el fracaso es durísimo en general. Como este, la vida está llena de fracasos, a todos nos toca fracasar, porque básicamente si no fracasas es que te moriste joven. <risa> eh, no has intentado <risa> nada. <risa> pero cuando uno se dedica. <risa> cuando Yo se... Que decía, no pueden pasar normalmente cuando uno se dedica a cuestiones artísticas este es súper jodido a ver yo también tengo 20 años fracasando en la vida tengo 35 igual que tú este y desde los 15 intentando que me publiquen cosas intentando ser es, ser escritora este y Pasa que, sobre todo al comienzo, pero no voy a decir que no me pasa todavía, todavía me pasa, que uno se identifica muchísimo con lo que hace, como que si atacan lo que haces o rechazan lo que hacen, te están rechazando a ti, te están rechazando como a, a tu validez como individuo en la vida, en el mundo, porque es lo que tú eres, ¿no? Es muy jodido. Es porque muy jodido. Sí, separarse, separarse es como el paso uno, como que uno tiene que aprender eso que tú dices de... Bueno, cierro la puerta, mando, mando el cuento, hago el casting, mando el casting ahora que lo, lo suben, este, lo que sea, y, y ya, cerré y sigo, ¿no? Sí. Pero eso en la práctica es muy jodido porque la identificación que uno tiene con eso que estás contando a través de tu arte, es, o sea, tú te estás sacando emociones, de, de ti misma este, para dárselas al personaje, del mismo modo yo estoy escribiendo una historia, o bueno, tú misma también estás escribiendo una historia, y estás sacando eso para dárselo al personaje que estás escribiendo. Y entonces, es, claro, uno, uno puede entender que es un trabajo, pero al mismo tiempo no es solamente un trabajo, no es esto. Eh, y no, no, no derru derrumbarse es muy jodido. Y en general, yo creo que cuando uno como que le pone tanto amor a lo que hace, a mí me ha pasado incluso con mi trabajo como, como activista, como investigadora, <risa> que... Eh, hubo un año en el que yo estaba buscando trabajo claro obviamente estaba destruida porque Venezuela me tenía absoluta Venezuela ¿no? Venezuela siendo Venezuela yo estaba viviendo en Venezuela oh, madre, no entiendo lo que te refieres porque de qué habla <risa> <risa> y entonces estaba en Venezuela y necesitaba un trabajo que me pagara adecuadamente porque este estaba o sea, financiando estaba freelanceando tenía como ocho trabajos freelancing y ya la inflación no me dejaba vivir y bueno y me postulé no sé cuántos millones de trabajos con las credenciales que yo traigo, pues yo no tengo poca trayectoria. Y hubo un día en particular que recibí tres rechazos el mismo día, de cosas que estaba esperando. Meses y meses y meses, y los tres rechazos llegaron el mismo día, uno tras del otro. Y te lo juro es? que fue exactamente como no tú. Me has, no me voy a dejar 36 horas entre de un email diciendo que no hay en otro. Pues bueno, o sea, yo leía uno, iba, le contaba a José Luis, que estaba en la casa ese día y oye pasó esto ¿eh? yo, ajá, ajá. Y entonces volví a abrir el correo y yo marico que es este no todos eran del mismo tamaño pero por supuesto después de eso me hizo y no me paré como una semana sabes eh, y, y luego recuerdo mucho que necesitaba seguir postulándome a trabajo y yo decía yo no puedo postularme más a trabajo no puedo o sea yo sé que necesito trabajar pero no puedo emocionalmente que... exacto no puedo lidiar con otro rechazo ahorita, no puedo como exponerme a eso otra vez ahorita, no puedo, o sea, es demasiado eh, difícil. Te entiendo perfecto, me pasa cada rato, y lo que sí sé es que uno nunca te deja de doler, pero te conviertes, pero lidias mejor con eso. Uh -huh. A mí me rechazan, te puedo mostrar si quieres. No, o sea, no sé si esto, eh, no sé si, si este video va a salir, pero... A mí técnicamente me rechazan. Tres, cuatro, cinco. Ya te voy a decir, perdón, pero es que quiero... El número, no, yo dar, quiero la cifra. Voy a ver con números. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Ok. En, las últimas, en la última hora y media... A mí me van a rechazar todos estos puntitos. ¿Ves los punticos. Todos estos son como correos nuevos. Son los que mandaste, que estás esperando respuesta. No, no, no. Estos son los que me llegan. OK. Estos son los que me llegan. Y yo mando todo. O sea, a ver, tú configuras tu perfil. Hay muchas páginas web donde configuras tu perfil y te tardas 100 años configurando el perfil, pero después aplicar es y que cliquiti, cliquiti, cliquiti. Es ver, el, o sea, es ver el correo, ver el email, o sea, leer, terminar de leer bien más o menos line y send. A mí en la última hora y media me han rechazado o me podrían rechazar siete veces solamente hoy. Porque esa gente a lo que le hace es que le llega a tu perfil, ve tu foto, ve tu reel, como una compilación de las, para los que no saben, un reel es una compilation, como, como, una, sí, como todas las cosas que has hecho. Que quieres mostrar tu trabajo como todo editado y les muestras como varias escenas de, de tu trabajo. O Entonces, sea, ellos ven tu foto o tus fotos, tu reel, tu currículum y dicen: No, ella es muy fea. No, ella es muy bajita. Ella no, ella no, ella no. Por Y, por Z, porque, porque eres muy joven para el papel, porque eres muy vieja para el papel, porque eres muy flaca para el papel, porque eres muy gorda para el papel, porque, porque, porque, porque, porque. Dime una excusa, porque tiene el pelo marrón y yo quiero una cara que te el pelo morado esa gente no, no ha escuchado de tintes, no, no, tienen, marica, no tienen capacidad, de, no, no, no, no tienen imaginación, ven no una foto y dicen, no, ay no, ella también hace teatro, esa gente es muy rara. Entonces a mí en, en, la, en, la, en los 50 minutos que tenemos hablando, me han rechazado siete veces ya. O sea, Pero ahí donde entra la cuestión este Lo del ratio, justamente, que claro, es horrible, es doloroso, es difícil, pero la gente que lo ve a uno haciendo vainas, porque la gente lo que ve son las vainas que uno en efecto hace. O sea, por más que uno incluso cuente los fracasos, tú que eres más pública, yo no los publico tanto, pero los publico también. este La gente no le para tanta bola a eso, la gente le para bolas de lo que vieron. Ah, esta caraja, a mí me ven, ¿no? Y que mira, ya viajó y mira dónde está. Y está haciendo la vaina. Cuando, ahorita yo tengo un trabajo que me hace que, bueno, cuando no hay pandemia yo viajo porque me trabajo, pero hace cuatro o cinco años antes de que, de que esto fuera así, por cada conferencia que veía, las ¿no? cuatro veces al año, conferencias en Bruselas y en, no sé, ¿sí? Ajá. Por cada uno de esos, eran seis conferencias a las cuales yo me había postulado para este, que me dieran financiamiento para viajar y me habían dicho que no. 6, 8, 10, dependiendo del año. no este, Y eso es todo el rato y es básicamente ver vainas en las cuales tú dices, mira, no sé si tengo todos los requisitos porque la otra cuestión es que somos mujeres y las mujeres queremos tener todos los requisitos de la lista más tres más para podernos postular. Cuando los hombres se postulan con, con seis, si, tiene, si son diez tienen, y tienen seis, ellos se postulan. Entonces, una quiere tenerlos todos y dices, ay, yo no estoy segura. Tienes que postularte igual, tienes que, que proponerte igual, tienes que mandar la vaina igual, tienes que concursar igual, en todo, porque resulta que tienes que hacer números, weona, para que te dé el ratio. Claro. Si no, no te da la fórmula. Porque yo siento, marica, que la vida entera es un, es un big numbers game. ¿Toda? La vida entera. O sea, porque me po Claro, obviamente aplica, 100% aplica a ser actriz, pero también aplica a todos mis otros trabajos, o sea, a todos mis otros tigres. Uh -huh. ¿Cuántas veces, cuántas, o sea, a cuántas cosas he mandado yo currículum en general? ¿A cuántos, a cuántos carajos le doy like en Tinder? ¿A, o sea, a, no, es en serio, Mariana, o sea, es como que mientras más, mientras más uh -huh. oportunidades te procures, más respuestas uh -huh. positivas vas a obtener, siento yo. O sea, o sea, y cuando lo dices así, además es como súper lineal, como que porque la gente no lo ve, ¿no? Pero es que tienes que mucho tiempo, verlo, ¿no? mucho, tiempo ver, mucho tiempo entenderlo. Uh -huh. Pero es como, manica, literalmente darle clic. O sea, tener tu correo, tener tu, tu Gmail con una vena saliente que hay, que para entrevistas de trabajo, con una en una foto, un, un resume resumen tuyo, no te cuesta nada. Y es hacer así que triple triple Mariana Díaz está buscando asistente. Amén. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo tienes ahí, así que, ay, en nombre de Dios. Bueno, mandaste esa no te olvides esa y Lo peor que puede pasar es que nunca te respondan. Y como ya le diste, o sea, ya leíste diste sen... Esa es curiosa. Eh, lo peor que puede pasar, no sé si es que nunca te respondan. Porque cuando nunca te responden, tú eventualmente te olvidas. Pero cuando te responden... No, cuando responden que no. ¡Su madre, bueno, pero entonces, pero lamentamos, si ¿Practica, eso, practica que no? Sí. Practica Hay que practicarlo. la recibida, la recibida que no. Y la primera te va a escoñetar. Uh -huh. La quincuagésima. Así que... Ay. Sí, llega, así. Un momento, llega un momento en que una, como de cada diez, como tú dices, te importa. Como que te escoñeta? porque te enamoraste especialmente, porque te ilusionaste especialmente por alguna razón. Pero las otras nueve es como que, ah, ajá, borrar. Hay unas que yo las he borrado recientemente sin leerlas, porque ya en el asunto yo veo en la primera línea, este, lamentamos regretfully. Ah. Esto me ocupa espacio en el Gmail. Sí, regretfully. Tengo okay. muchos correos. Ahorita tengo 700 okay. tantos correos en el inbox. Que, no, amigo, yo no puedo. Que en menos de no seas marico. <risa> o sea, tú te lo pierdes, además. Así es. Así es. Uno te es coñeta, pero los otros no es. Así que, ¿sabes qué, mi amor? Your lost <risa> sí. El otro que me llegó en estos días, este, que era así como que, ay, pero es que igual yo ya no tenía ganas de esto. <risa> Porque también pasa, huevón. Yeah. Y, y otra cosa que tiene que ver con eso, que me pasó mucho financiando, es que por lo menos cuando yo estaba financiando, este, bueno, yo todavía financio on the side, pero cuando estaba 100% financiando... O de tigres, o de tigres, de tigres, tigres have, have to be killed. Entonces, este <ríe> cuando estaba financiando 100%, era como que no le puedo decir que no a nada. Porque yo no sé cuándo va a volver a haber clientes, o sea, si, y si viene una sequía, ¿no? Y entonces les decía que hacía sí todo, y además los precios ridículos que uno quiere cobrar cuando uno no sabe. Este, y entonces estaba, trabajaba como tú dices, ¿no? 16, 18 y 20 horas al día y no dormía, ¿no? Y llega un momento que es maravilloso, que es cuando uno aprende a discernir <risa> y a tener criterio para decir, yo tengo que dejar un poquito de espacio en mi vida, porque cuando llegue la cosa que yo quiero, no voy a tener espacio para que entre. Me ha pasado, como que tengo 15 vainas, estoy haciendo 15 vainas. Y entonces no todas me gustan, pero bueno, ajá, como que hay unas que son porque la gente, son mis amigos, y otras que me gustan un poquito, y otras que son medio por obligación, y otras que son por la plata, porque la plata, la plata. Cuando pagan bien, igual si sí la... Hago. Este, pero entonces... Pues llega algo me enamoró entonces. del trabajo, y que odio, que, sí. estar que odio estar traduciendo, no sé, marica, los colores de las persianas pero me están pagando una bola de plata entonces mira más que lindas las persianas o, sea, o sea perdón me convertí en una jeva que le gusta comer sí sí a, yo no lo, a mí no me da vergüenza eso este yo no sé es una cosa como medio este no sé yo de creo de que como se nos bañó de nos, se mañó de nosotras el comunismo con jabón claro que no este, que siempre yo mi amor eso de decir que a mí me gustan los reales Mira, a mí no me, parece, me gustan los reales, son hermosos, son bellos, miren, los amo, vengan a mí, sí. El primero a... de mi va a ser distribuido de la siguiente manera, resolverle la vida a mi mamá y a mi papá y comprarme 100 carteras, Mariana, escúchame, 100 carteras. Quiero tener, quiero tener un, un o sea, yo estoy se fuera de cartera. Mi, mi posesión material más preciada en este momento es mi biblioteca. ¿Qué pasa? Mi biblioteca está en Caracas. Y aquí estoy construyendo mi pequeña biblioteca, más o menos a la medida que puedo. Yo sé que aquí allá, a, a los reales reales, a los reales reales de Hollywood, yo voy a haber construido una biblioteca decente, of which I can be proud. Of. Pero también voy a tener un closet entero para mis carteras y mis zapatos. ¿Y cuántas habitaciones tienes tú en tu casa? Cinco. Una para mí, una para, una para dormir, una para trabajar, una para mis libros, y otra para mis carteras, y otra para mis zapatos. no sé no así que, talla 6, talla 6, dame todo. Amo ¡Ah, todo lo que tenga en la talla 6, señor. Bueno, a mí me pasa eso. Amo ¡Ah, dinero no, y no, no es, hacer, no, no es la única mío. cosa de mi vida. No es la, o sea, no es, mi, no es mi foco, no es mi única ambición. Pero quiero tener suficiente dinero, como para no tenerme que preocupar por comprarme una o otra que digas que el dinero no importa es porque tiene plata huevona porque básicamente qué hace la plata la plata resuelve problemas tú tienes un problema le arrojas plata se resuelve el problema <risa> eh, hay problemas que se resuelven así pero esos problemas tampoco se van a resolver siendo pobre entonces listo no pasa nada <risa> y luego eh, si tú tienes o sea mi aspiración en la vida es tener paz porque yo soy una señora yo nací señora y yo siempre he sido señora yo lo que quiero es paz Básicamente. Y, Marica, el 95% de las cosas que me quitan la paz se resuelven con plata. Como que si yo sé que hay plata en el banco, yo no me preocupo por eso. Duermo tranquila. Exacto. Luego también me sucede, no me pasa con los zapatos, pero yo entro de Body Shop y digo, póngame la tienda para llevar. Me pasa de Body Shop. Me pasan, me pasan las burbujas de la tira y me pasan todas las cosas que vuelen rico. Me pasa. Como oh, una señora, Marica. Por toda la vida he sido ¿Dónde? una señora. Me encanta. Bueno, América sí. El dinero es importante. El dinero suficiente y todo el mundo necesita un rango distinto. Hay gente que de verdad es feliz con suficiente plata para comprarse una churru, comprarse no. Poder renovar el techo de paja de una churuatica en la playa y pescar frito. Hay gente que vive con eso feliz y es pinta, y ese cantidad de dinero es suficiente para ellos. Yo lo felicito. Yo no. Yo quiero poder irme de viaje un día. Decir que, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer un Jane Austen tour en Inglaterra y quiero que sea un tour solamente para mí. Y voy a comprar el tiempo de la Jeva más arrecha, que sepa más de Jane Austen, y lo voy a pagar mil dólares la hora para que ella me llene a mí de cultura y emoción. Y voy a viajar en primera, clase así. Me encanta tu, tu, tu parámetro de medición de la cantidad de plata que quieres tener. Me encanta. Suficiente para, suficiente para que la... Jeva, que más sepa dónde cavó un huequito, llenó, estén jugando con un palito cuando tenía siete años, me muestre el huequito con el palito. O sea, Entiende? <risa> es yo lo decía, yo tenía un parámetro reciente, yo los cambio cada varios meses. Bueno, mi parámetro para cuántas personas. Los parámetros usar. deben refrescarse. Estoy, sí, es así, los parámetros hay que actualizarse, igual que tu board de, de motivación. Hay que, todo hay que actualizarlo. Este, Yo decía, ah, mi. <risa> quiero, que, quiero que estaba en un. no de. Años, de okay. Su pequeño uh -huh. capture. Ah, espérate, que voy a poner, espérate un momento, que voy a hacer el screenshot correspondiente de esto. ¿Será que puedo? ¿Será que puedo? Si sí puedo, por supuesto, que lo vamos a lograr. Como la torta de maricrín. Ajá, ahí está. Este no, es mi... Importante para mí, de verdad es importante para este es, mí. Este es de... mi thumbnail de... Lo imprimí hace ocho meses y sigue conmigo. Este es mi thumbnail. Instagram. Me encanta que tú, te, me di cuenta ese día, pero ahorita lo digo de nuevo, este, me encanta que tu Twitter y eh, eh, tu Instagram o tu, no tu Instagram, tu Instagram está en francés. Ah, sí, porque hay que practicar. Es correcto, me pasa. Los idiomas que no se practican, los idiomas que no se practican, se pierden. Yo me he puesto a ver las series de Netflix en francés, con sus títulos en francés, necesito todavía los sus títulos porque se me olvidó todo. Yo también. ¿Has visto, has visto Dix No. Marica, se llama, call, en inglés se llama Call Your Agent. Claro, a mí me encanta porque tengo una conexión especial, particular, porque es sobre una compañía de agentes y cómo manejan a sus actores, a sus directores, a sus divas, a sus nuevos, a sus... Pero ¿verdad? son divas... Pero aparte de eso, aparte de eso, marica, sale que si sí Juliette Binoche, Jean Jardin, o sea, una... ¿no serie. Una serie. En Netflix se llama Dix pour o Call Your Dix. Maravilloso. Maravilloso, la buscaré. Súper recomendada, es súper buena, está muy bien escrita, por supuesto, Maricolo, porque si los franceses saben de algo de storytelling. Y a veces esta gente no va, este, les alcanza la plata como para no tener que, que actuar guiones malos. Eh, eh, cosas que uno puede hacer. Este, bueno, yo de... que... de... decir algo del dinero. Ok. Antes, que, antes de que movamos, <risa> porque siento que vamos <risa> moving on. Quería decir algo del dinero. Yo ya he tenido burda de plata, propia, bueno burda de plata para una carajita de 26 años que lo que hacía era trabajar en radio y actuar y yo me podía parar a las 10 de la mañana fresca con una lechuga salía a correr, montarme en el carro irme a FM Center tener mi programa en Jodos 24 hablar unas dos horas regresarme a mi casa y decir quiero unos zapatos me iba, me compraba tres pares de zapatos, pasaba respectivamente por TecniCiencia, me compraba cuatro o cinco libros y me iba para mi casa. Y en la noche, iba a cenar con mis amigas, iba a Zuka, invitaba yo y regresaba a mi casa, y le daba plata a mi mamá, y le daba plata a mis hermanos, y le daba plata a yo no sé qué... Y... Para una chama de mi edad, y ahorraba en dólares. Y... por una chama de mi edad, marica, yo vivía como una fucking princesa. Y viví como una fucking princesa por todo el tiempo que estuve en radio, porque de verdad le echaba mucha bola, y conseguí, yo solita, me iba al mismo técnico donde compraba los libros, le decía que, señor, usted no tiene una tarjeta para yo hablar con su gerente y pedirle y, y hacerle publicidad. Yo terminé mi francés en la alianza francesa porque les puedo hacer publicidad en un programa que es para colegios y universidades, imagínese usted, y terminé mi francés y no me costó un medio. ¿Entienden? O sea, mi esa laptop, la que no funcionó hoy, yo la saqué por intercambio en ISO Venezuela, en una, tienda en, en una tienda en el Millennium Mall. Yo sé lo importante que es tener suficiente dinero para tener paz mental, uh -huh. pero también sé lo que es tener que escoger cuántas comidas puedo hacer al día en Bogotá. Uh -huh. Y ahora, como ya están esas dos cosas, entiendo que la vida queda aquí entiendo que la vida no puede ser todo matarme por mi arte uh -huh. matarme por mi arte marica matarme del hambre por mi arte sin necesidad, porque yo he podido llamar a mi papá y me estoy haciendo 100 dólares de pan porque no he comido uh -huh. <risa> o sea, y no lo ha porque qué voy a estar yo pidiéndole a mi papá mi mamá, si están en Venezuela jodidos marica en plenas protestas de 2017 con qué uh -huh. cara llamaba yo a mi papá que había, que había tenido que cruzar el aire, sabes para decirle me estoy muriendo de hambre yo no podía hacer, no, no podía, marica. yo era como que te la mamas. Te la mamas, esperas que alguien te pague, porque ya es algunos plata te deben, algo entrará. Y que la vida tampoco es solamente sobre salir a comprarse zapatos porque estás aburrida. Yo entendí que la vida es aquí. El dinero no es lo más importante. He tenido suficiente dinero y tampoco dinero como para entender que el dinero no es lo más importante del mundo, pero hay que procurarlo, como se pueda. Es el, el, el, el, el famoso aforismo de la, la filosofía antigua que dice que el dinero no compra la felicidad, pero compra para nada. Que es básicamente lo mismo, wey, bueno. Aristóteles decía. Aristóteles dijo eso. Sí, tengo entendido, pues. Este, a lo mejor la yo La escuela decía que, bueno, panadas. no pues nada No, Médica, tal cual. A lo mejor es apócrifo, pero yo creo que no. Este, y, y yo decía hace, hace unos días cuando, cuando renové mi, mi estándar de cuál es, cuál es la plantilla de plata que quiero tener, que yo decía, yo quiero tener la cantidad de plata suficiente para necesitar un contador. Cuando yo diga, mira, yo necesito contratar un contador. ¡Qué buena medida! Claro, es que porque yo, mira, es mucho. Yo no sé. Claro, yo lo sé. Que yo, mira, yo más de cinco ceros no los sé sumar. Sí, o sea, ay, no estas matemáticas ya. Y sí. no estas cosas de que hay, que hay que pagar unos impuestos. Yo pago mis impuestos, pero los pago yo misma, ¿no? Ya cuando llega el punto en que mira este cálculo, yo creo que ya está como suficientemente complicado como para que lo haga un profesional. Mira, Ahí. Yo no me acuerdo cómo dividir decimales. Bueno, no. bueno muy complicada esta vaina. Muy complicada esta vaina, este poco es cero, a mí me confunde. Mira, además, este, estos son horas de mi tiempo valiosas que yo podría estar ganando plata. Ese es, ese, es mi, ese, es mi, ese es como mi meta. Es como, sencillamente, no tengo tiempo. No tengo tiempo de sentarme en Excel. Le voy a pagar a alguien, como mi tiempo es más valioso que Excel, le voy a pagar a alguien para que jorongue mi Excel. A mí me pasa este, decidir, lo cual considero que es un medidor de éxito, por una persona que está pelando bola como yo está pelando bola en la vida, decidir que hay cosas que, que me ofrecen plata y que no vale lo que equivale a eso en mi tiempo. O sea, yo ya tengo como un medidor del de, de precio de una hora de mi tiempo que no es tan bajo y que prefiero decir, bueno, no voy a estar haciendo plata durante esa hora, voy a estar viendo Dickinson mientras me rasco la barriga. Porque hay que ver... O sea, Miren que es así. Es como, de, creo que hay una... No sé cuál supermodelo es, pero hay un quote súper famoso de una supermodel de estas de los 90 que dice I don't get out of bed for less than $10,000. I don't get out of bed for less than $200. O sea, yo aquí con mi precio chileno será más de quizás como $30, pero, pero me tienes que dar como... Como, como, o sea, no, por una hora no. Si es una hora, vas a decir, ¿me vas a pagar una hora 30 dólares. No, o sea, dame una cosa que sean 10 horas y sean 300 dólares y yo me muevo. exactamente ¿sabes? Porque, Como que por una... Por una no. Marica, aquí, no. Eh, por ejemplo, el año pasado hubo, obviamente hubo cero trabajos. Hubo cinco trabajos en todo Hollywood el año pasado. Uno de esos trabajos era para un cortometraje estudiantil. Era para un cortometraje estudiantil que era... Cualquier vaina, que era literalmente cualquier vaina, porque hay, marica, hay cortometrajes estudiantiles que uno dice que este niño tiene demasiada visión o esta futura directora va a ser una pala, entonces más vale que yo sea su amiga ahorita, ¿entiendes? O sea, bebé. este cortometraje estudiantil era cualquier vaina y me mandan por primera vez en meses como una, un request para audicionar. Yo lo hago y yo digo, ¿sabes qué? Cada vez que yo así, ¡tum! Con la base. Cada vez que yo saco, saco un, un, un puñito de base, a mí ¿sabes? me cuesta 0.050 dólares. A mí la sombra, el tapojera, no sé qué. Cada vez que me maquillo son como 5 dólares, son como 10 dólares en esta cara. Más el tiempo que gasto en eso, que podría estar usándolo para leer o entrenar. Deny. No hay... Hay proyectos por los cuales de verdad yo no voy a hacer la inversión de energía, de tiempo o de. Pero es que tú estás en Hollywood y tú te necesitas que todo el mundo te conozca. Yo que mira, esta persona, a esta persona claramente le falta mucho. A ellos les falta mucho para que yo me mate, para pa que yo me mate, para que yo invierta en trabajar con ellos. Entonces, lo que hice fue, mira, este es mi currículum, este es mi reel. Si a ti te interesa, si tú algo de lo que tú ves acá te interesa, avísame. Yo no, o sea, no voy a poner, no voy a invertir en gustarte porque tú tienes 21 años, huevón, y estás viendo clases por Zoom. Y yo me gané un premio en el Festival de Cine de Alicante que dice que yo era la mejor actriz del año 2016. ¿Suena súper mojoneada? Sí. A veces me lo merezco y me lo he ganado a pulso sangre sobre lágrimas. También. Okay. <risa> Oye, pero ese es un concepto, bueno, hay dos cosas. ¿no? Primero, lo de, lo de ser mojoneado, que me parece importante como detenernos un momento ahí. Porque yo siento que la sociedad este, pone un valor demasiado alto en esta cuestión estúpida que hay, es, este, la modestia. La modestia. Yo te creo la parte de la humildad. Eres, la modestia como me aburre, sí. Exactamente, exactamente. Yo te creo en la parte de, de, de bueno, voy a ser humilde, como en el sentido de no voy a ser un maldito prepotente que anda por la vida tratando mal a la gente. Ok, pero lo de ay, este ay, no, yo me voy a esconder aquí como una flor pequeñita en la sombra. No, huevo, o sea, yo vine a brillar. Si a Dios te gusta, lo siento. Este, porque esa es una vaina que además es como la sociedad y las mujeres, porque, por supuesto, no faltaba, Dime, nunca falta faltar el que trabaja. Porque a los hombres les diga, presuma, aunque no tenga con qué. A nosotros les que ¿tienes todo? ¿Tienes todo? ¿Eres la más ¿Eres la hueá? Vela. No, ahí está. Te digas que eres la mejor. No, no, no, tápate, no una mujer, claro. no pues. No, tápate no, tú, no. tapa tus logros, tapa tus accomplishments, tapa, tus, tus accomplishments, tu trabajo, tu. Ay, ay, no, pero es, es más bonita. Sí, no, pero es que a los hombres no les gustan las mujeres así. Entonces, okay. Mujeres así, como que escandalosas, las mujeres que, que te hacen chistes, las mujeres que ay, son graciosas, las mujeres que son demasiado inteligentes, no les gusta que Todas esas cosas. Y a todas esas cosas le digo, blow me in a cross. <risa> Porque mamá Melancruz Cruz suena horrible y yo soy una dama del mar. Y yo no puedo decir mamá Melancruz. Cruz. Suena muy fuerte, sí. Pues, este, bueno, yo te iba a decir, Marta Me es una dama, pero yo no, yo no soy una dama. Este, si usted no es una dama, mamá huevo. Me yo pasa que, que yo... Mamá. Yo no, nada no mamá huevo. Este, porque me dicen todo el tiempo uno de las roserías, eso, este, ay, no, pero es que así no puede haber una dama. ¿Y quién te dijo a ti que yo era una dama, papesa? O sea, esos estándares que. Este, pero la segunda cosa, que no tiene que ver con, con el heteropatriarcado, este, es, ya es como finanzas personales. Este, el concepto que acabas de usar, que es el concepto de costo por uso, que me parece súper importante cuando uno pasa a la adultez, ¿no? Como que uno, nadie le enseña a usar, a, a a manejar plata básicamente como que te ganas la plata este es, una base. Este este, este... es mi patrimonio entiendes exactamente y estos son mis instrumentos de trabajo cada vez que yo le digo así es eso, eso es básico o sea, a uno le enseñan a, enseña a comprar fast fashion a comprar vainas baratas de mala calidad que no te van a durar y entonces uno anda por la vida todo cerramastroso, arrugado, estirado, porque la vaina no te queda, porque no está bien cortada, porque no está bien hecha. Además estás explotando a los niños somalíes, porque bueno, la vaina es fast fashion. Este, pero eso además a, a largo plazo no da, ¿sabes? Eh, si tú agarras una prenda y dices, ok, esto cuesta 30 dólares, pero ¿cuántas veces me lo voy a poner? Dos, porque se va a desmoronar en la lavadora. Entonces cuesta 15 dólares cada vez que te lo pones cuesta 15 dólares. Ahora, si cuesta 100 pero te lo vas a poner 100 veces no, porque no. te va a durar 5 años, ¿sabes? La o sea, cosa, coño, esa, esa que cuesta 100 es más barata realmente, huevos, o a largo plazo. Y lo mismo, entonces tú dices, bueno, pero este mamá huevo que conocí en Tinder, vale la pena que yo me gaste 2 dólares de, de la base más cara que tengo. este Porque, huevones, debo decir, si hay hombres escuchando esto, el maquillaje es caro, huevón. Ustedes es que no, no saben. no saben, es una un Ustedes no saben lo que yo le invierte al asunto, de verdad. O sea, no, ni, sí. ni entremos a considerar, ¿no? Ah, bueno, que la depilación, que la, la ceja, que el pelo. No, no entremos ahí. Yo estoy, mira, así el porque el panel que tengo yo, así. Rica. Y Nos a mí, mí me encantaría, Mariana, a mí me encantaría trabajar en una industria donde no, que no requiriera que yo use maquillaje todos los días. Pero mm -hmm. hay dos verdades, inexor o sea, hay dos verdades inescapables en mi vida. Que yo soy actriz... Y que soy ojerosa. ¿Cómo mi meta, mi meta en algún momento es que no importe que la Jeva sea ojera, ojerosa para darle trabajo. Esa es mi meta de vida. Lograr ese cambio en la industria cinematográfica. Que no importa que si la Jeva engordó, adelgazó, se ve fea, se ve gorda, tiene ojera, tiene pepas. Que, que esas mierdas no importen porque importa. Es la, el, la calidad de actriz que tú seas. Pero para yo tener ese poder, necesito ahorita jugar bajo las reglas que ellos imponen. Y las reglas mm. que ellos imponen es que I need to look pretty. Mm. I need to look pretty, and looking pretty me cuesta... Platal. Me cuesta... 25 dólares, ¿entiendes? Porque yo me pago. <risa> Ay, no, 25 dólares, rinde burda. Tapa burda, buenísimo. Bueno, el rey, el <risa> ¿La recomendación? Este sí, ya que estamos... Publicidad. <risa> Vamos a usar el podcast para... No, Marico, este en verdad, este tapa era buenísimo. Pero me cuesta poco plata, ¿entiendes? Y lo necesito. Aparentemente, Steven Spielberg, Cindy <risa> Tolen, Dicen que lo necesito, yo me lo pongo. Esa es la, la realidad en cualquier industria en la que uno esté, finalmente. O sea, para poder llegar a cambiar las cosas, uno puede hacer cosas en el camino mientras va llegando, pero eso? uno tiene que llegar para poder tener poder. Y para poder llegar a tener poder, eh, hay cosas que, con las que tienes que, que, que ceder. Y eso, tienes que ceder. Es que que una ceder. negociación. Yo y no es que ceder, mami, que que ceder, y por eso Venezuela me costó tanto. Ajá. Uh -huh. Y por eso Venezuela no, me costó tanto, porque yo no quería ceder. Porque era como que, marica, tu único mérito para estar en una novela es que te estás cogiendo al, al tipo que la está produciendo. ¿Entiendes? Y yo sí sé letrear a Stanislavski. <risa> yo me a los castings, para comerciales, para lo que sea, que sí, recién ensayada, de haber pasado siete horas bailando y arrastrándome por el piso, y llegaba que sí, sucia, con el pelo, pelo grasiento, yo no sé qué es, coñetada, y los directores de casting que... <risa> ¿Are you sure? O sea, seguro. y empecé a ceder, y a la medida que empecé a ceder, que tenía un bultico en el carro para quitarme el ropa ensayo y ponerme una camiseta de repente un poquito más bonita, un poquito un blue un poquito más bonito, empecé a trabajar en Venezuela, ¿entiendes? Uh -huh. Me costocó, costó casi una década, porque yo decía, no, mi talento es suficiente. Yo, yo entré en el Actors Workshop de la Nueva York desde que, tengo 2000, desde que tengo 12 años. Chicos, ¿qué coño se cree esta gente? En el momento que yo cedí y entendí que no podía pues, llegar con el pantalón roto a ensayar y había bailado todo el día aquí, a un casting con un... buscando la, la imagen de Barbie 2010, en ese momento empecé a trabajar en Venezuela. Y en ese momento, en el momento que dejé de salir a la esquina al 7-Eleven de mi casa con una pijama de Minions que está rota, vieja, vencida, que se me cae y no sé qué, en ese momento, es como, es el saying de dress for the part you want instead, for the part you have, instead of dressing for the part you have. Yo creo que aprender a ciertas negociaciones y aprender dónde están los límites reales, no son las cosas que uno puede y las cosas que uno no puede negociar. Este, y es parte como de madurar, porque es verdad, cuando uno está carajito, uno dice, bueno, yo no voy a comprometer nada, yo no voy a ceder nada, yo quiero esto así exactamente como yo lo quiero, y luego en el mundo real te da tus coñazos. Pues, entonces, bueno, este... Tampoco nadie tiene que, que aprender por los coñazos que uno llevó, no, la gente que lleve sus coñazos y que lleva a sus propios límites, digamos, pero todos tenemos que hacer concesiones y eso pasa por decir, bueno, ya, el otro patriarcado es horrible y hay que hacerle concesiones, lamentablemente todavía, este, para poderlo desmantelar porque estamos adentro de él, no nos podemos salir de él para desmantelarlo, o sea, es muy jodido. Hasta cosas básicas que encuentro que, que son jodidas de, de gente que... Dice, bueno, yo no voy a hacer concesiones, por ejemplo, con una relación. Y sí, si tú quieres una relación que dure, así sea, tres pestañeos, tienes que eh, comprometer ciertas cosas. O sea, la otra persona y tú, ambos tienen no, que vos. llegar a un tipo de, de, de acuerdo, ¿no? Porque es mentira que tú vas a encontrar como a la persona que naturalmente cayó así del cielo perfecta para ti, que nunca te va a molestar jamás en la vida. O sea, uno se tiene que poner de acuerdo, así sea, ¿quién va a lavar los platos, huevo? O sea, hay que ponerse de acuerdo y hay que ceder cosas y, y... bueno eso será para ustedes los mortales Henry Cabot y yo este pues hemos conseguido perfectamente ese balance natural sin forzarla <risa> besitos a Julián que es mi única competencia <risa> por el corazón Henry Cabot <risa> tu única, única competencia Muy más bien. nadie está más nadie está está poniendo uno no puede entrar a ninguna red social sin que estén hablando de Henry Cavill. Este, me encanta, me encanta esta era para vivir. En todo caso, porque más gifs de Henry Cavill. Y eso es una cosa que sí, es un sí en la vida de una persona. Nos bueno, mandó la pandemia. Hola, no? la página que decía. No la gente, que, pero también nos mandó Henry Cavill. <ríe> Dios, mira, Dios aprieta, pero no ahorca. Ahora, para Henry Cavill, este, bueno, en fin. Eh, qué que decía que estos días? Eh, ¿Será que yo soy la única a la que no le gusta a Henry recap? los comentarios eran que sí. Sí, sí. sí, también, sí. Ah, sí Venga, amiga. Tú me perdonas, pero este calajo es la razón por la cual evolucionamos con ojos y nervio, y nervio óptico, ¿entiendes? O sea. Sí, confirmo. Yo, yo soy muy poco de, de, de, con mi antecedente, yo sé que parece lo contrario. Y con mi, con mi Twitter sé que parece lo contrario, pero yo soy muy poco de enamorarme como una loca. Oye, sí, yo que tengo, no sé, 10 años leyendo Oye, tu blog. No estoy Cuando mintiendo. había blog. Este, sí, por supuesto. No estoy mintiendo, pero yo no, o sea, yo no, me, no me obsesiono fácilmente. Y Henry Cowell es tan arrecho que dice María yo Voy a poner un disclaimer en el video en esta parte, lo siento. yo diciendo, pues. yo sé que parece mentira, yo sé. Bueno, pero yo no me obsesiono con una loca fácilmente. Y Henry Cowell lo tengo en mi vision board. No. Henry Cowell, en, mi vision board. O sea, en mi vision, en mi, en mi, en mi, en mi pared de emociones, estás en mi y lo mejor es que puedo reciclar el hashtag que usaba con Capriles, marica. hashtag en Oye, este no yo pensaba en esto. Me encanta cómo lo tienes ya todo pensado. Todo pensado. somos los Brangelina de los 20s. Diverse, <risa> inclusive, pro-rights. Bella pareja, bella pareja. Somos increíbles, vamos a hacer este increíbles. <risa> bella pareja. Y, y Henry Cavill es también un premio del universo por todo mi hard work, porque en mi cabeza es como que nos vamos a conocer en el set de The Witcher Marica. cuando finalmente me contraten. O sea, mi breakthrough role también va a ser... Pero ¿eh? me encanta porque es, es la recompensa del universo en, toda, en todo, todo ámbito este, a la ley de los grandes números, de los ratios de los que venimos hablando. Este, todos los, los, todas las audiciones fallidas y todos los mamagüevos con los que ha salido porque huevona, por Dios. este ¿Te llevan? Marica, usted sabe. ¿Usted huevona, es? todos sabemos, mira. Yeah. Y que el mundo entero sabe. El mundo entero sabe. Tienes un blog y tienes Twitter. ¿Para qué? Sí. Públicamente. Okay. Es tal cual. Es, ha sido un long road to Hollywood and a long road to love. Pero no importa. Porque yo long me lo Henry Cavill. O sea, imagínate tú. Porque porque yo, me me merezco, yo me merezco estar sentada así con Steven Colbert. Y que, pero tú saliste de la nada. Y yo, y que, mira, mira, Steven Colbert. Yo te voy a explicar a ti que yo tengo 20 años echándole bola y que yo no salí de la nada, sino que esto es un premio por todos los 20 años de fracasos que ustedes no vieron, pero pueden ver en mis stories con hashtag to Hollywood. Bueno, pero es que la gente siempre piensa que uno se le da nada. O sea, si, si, uno llega y, y, si uno llega y, no sé, el mes que viene se gana, no sé, la alfaguara de novelas, y la gente va a decir, oh, esta escritura es novel, huevón. O sea, es 20 años de trayectoria atrás. Pero la gente no ve La gente... Un año entero poniendo freedom para poder escribir un caos. Un año poniendo freedom, huevón. Sí, muy difícil. Porque adem además son, son, o sea... De nuevo, no es, uno no escribe el libro, de nuevo volviendo a, a, a otra vez, uno no escribe el libro y el libro queda escrito. Uno escribe el libro, uno reescribe el libro, uno reescribe el libro, no reescribe el libro, no reescribe el libro, etc. Bueno, Marika, yo nos admiro tanto de verdad. Porque, que, que le echamos mucha bola, América, le echamos mucha bola. O y, sea, y siento que poco a poco, siento que el, que el universo ha sido. No ha sido no, ha sido, no, ha sido, no, no, el universo no ha sido tan esplendoroso como ha debido ser a estas alturas, pero el universo no ha sido injusto tampoco. O sea, es como o que, sea yo siento que me falta una generosidad. De vez en cuando es como que toma, toma, toma. toma. Sí. Entonces, ya, aquí va una, o sea, sí. quizás es proporcional para todo. Yo nuestro, lo que siento, pero... yo lo que siento e invito a todos a que, a que, a que examinen sus vidas bajo esta, bajo esta óptica, a ver si, si les sucede, es que el universo de vez en cuando te, te echa algo, como que pues, a la raíz. Okay, agarra escribir. ahí cinco agarra taquillos. Que agarra. Te rindas para Ajá. un rato más porque si no te suicidas entonces claro te tira algo y tú dices bueno voy a seguir probando por menos yo ahorita que estaba en el el año pasado dije yo no voy a escribir más nunca más en la vida nada más nunca más no voy a escribir más este y este año cosas que pasaron este decidí la maestría que voy a hacer es voy a, escri voy a escribir una maestría voy a hacer una maestría en escritura narrativa este y es como eso, o sea es como una apuesta, como decir bueno ya eso implica que le voy a dedicar dos años más al menos a esto. Vamos a ver cómo nos van los próximos dos años. Me encanta. Este, este, ¿Y qué dos años? Veo que me tiro de un puente. Es el universo diciendo no te marica. no te rindas, toma, toma, o sea mira que está que esta mamá mándale algo. Sí, sí la Veneca en Chile, sí, que esta mamá mándale algo para que. La en Chile, ¿cuál de todas? <risa> No, bueno, esto es terrible. Tú le tiras una piedra y le das una veneca. soy fan. Soy fan de ser veneca. Soy fan de ser veneca afuera. Me encanta el es muy duro. Me encanta. O es sea, un... yo, yo estoy totalmente asentada en mi, en mi benequidad. No me menstrualidad, mi benequidad. Venequidad, Venequitud. No sé. Okay. No lo he decidido. Hay cosas que ya decidí, como, como mamá huevitud mamá está, huevit. está okay. Okay. Me encanta. Mamá huevitud. Este, no, pero, pero no, no, perdón, no, momento incoherente, policía. Las, las camisas, en serio, las franelas las estás haciendo, las estás mandando. Las franelas, sí, yo no las estoy haciendo. Este, yo tengo un proveedor, básicamente, yo mando, los, subo los, los eh, diseños, ¿La? todos los diseños que están ahí. Hay uno de Francisco de Miranda que dice, bochinche, ustedes. Ajá, son ¿no? poder, es ¿no? Ricardo, este, sticker te... también. Sí. De, Porque hecho, de, fondo, ¿también? de hecho, este. Y este, todas las de la colección nueva, que es la colección de malas palabras, la colección de groserías eh, Que ahora voy a hacer buenas palabras. Vienen, se vienen buenas palabras. ¿Cómo, eh, ¿Qué como, digo? Como beniquidad? como beniquidad, no sé. No, este, no sé, cómo, pero ¿cómo, como... ¿cómo? Hagamos un poll en Twitter decidiendo beniquidad, beniquidad, Me parece. Ese es el rato Sí, poll. El poll va a salir. Es así. Este... Eh, sí, ese proveedor hace las ranelas en varios países del mundo, dependiendo de dónde le quede más cerca a la persona. Hay, hay un, un, una gente que lo fabrica en Estados Unidos, hay una que lo fabrica en Europa. Este, ah. Y ellos manejan todo lo que es el fulfillment de la compra. O sea, ellos fabrican el producto, mandan el producto, yo lo que hago es solamente diseñar y quedarme los real. O sea, la, el margen de ganancia, digamos, porque igual... El rol que were born to play. <ríe> quedarme los reales, que la parte... Ese es my call. Ese siempre ha sido <risa> país, o sea. pasión, Yo lo digo y lo he dicho. Mi pasión, mira, tengo una amiga que, que es ilustradora, Anita Brett, a la que le gusta mucho esta frase, la adoptó como moto. Esta es una de mis frases emblemáticas. Y que es que yo nací pobre, pero con vocación de rica. Me encanta, me encanta. Esa te la he escuchado, te la he visto full. Mi vocación. Mi vocación es de rica. Sí, esa es mi vocación, ese es mi llamado. Weona. De verdad lo pregunto porque me encantaría tener una que sí para cuando sea que se reactiven el stand-up en este país, tener una como al día, como coño de madre, mamá huevo. Para ver y la gente que dice, ¿qué es? ¿Qué es um Mei Huevo? Mei Huevo. Permítanme enviarle la canción. ¿Qué does ¿Qué mean Bueno, ese guy Cada vez que interrumpes a un comediante haciendo su trabajo, eres Zoom, Mamá huevo, tenemos mamá huevo, tenemos coño, tenemos pajugo. Creo okay. que no son los tres que están en venezolano, pero voy a seguir subiendo más. Bueno, prevene, en el, en el, ahora, ahorita por, por privado me mandas eh, tu proveedor de USA. <risa> oh, oh. Eh, no, es automático. Por la tienda, el, el mismo detecta y dirección. Si sí, tú que yo ya, es maravilloso. <risa> la tecnología. Uno puede sacar a la niña de Venezuela. Pero la niña, fuera de Venezuela, todavía se sorprende. De, <risa> de la tecnología. Que... No, Mariana, en serio, Mariana, estamos muy atrás. Estamos muy atrás. O sea, sí, huevón. A mí me ha costado mucho esto porque son cuestiones que están como diseñadas a, para venezolanos y entonces hago la publicidad y tal, y después de cinco días alguien me pregunta, ay, y envían a Colombia. Huevón, enviamos a todo el mundo. Ese es el punto, enviamos a todo el mundo. No, no, hay es, culpa manera. Nuestra, no es culpa nuestra, es culpa otra vez de Chávez. Es culpa Chávez, no eso es está Chávez. claro. Es culpa de Chávez porque una mujer de mi edad, así como que, hola, oh, vine a intentar ser millennial, o sea, tengo, tengo este hándicap, Mari, que tengo esa vaina jugando en mi contra, porque de verdad hay vainas que la tecnología no la entiendo y no es por mi culpa, es culpa de Chávez. Pero no es solamente la tecnología, es como el funcionamiento del mundo normal, ¿te pasa? A mí me ha pasado como que de repente estoy viajando y a mí se me, estoy sin plata, y a mí se me olvida que en un país extranjero normal cualquiera yo puedo usar mi tarjeta de crédito chilena normal, ¿sabes? Como una persona normal. Y en tu teléfono. Y que y yo tengo cuatro años que me fui de Venezuela. Sí, claro, y se sí. me olvida que yo puedo usar mi tarjeta de crédito chilena. O sea, adiós. Ajá. marica es horrible porque además mi primera ronda de migración fue a Bogotá. Y en Bogotá también había cosas que yo... He, así que con la, con la sorpresa y que ya va, ¿cómo que yo puedo afiliar mi tarjeta, mi cuenta? O sea, ya va. María, presto, no mucha voz. O sea, todavía no sé cómo voy a hacer para obtener mis ahorros, o sea, para tener acceso a mis ahorros. Y que llamas a tu banco, gringo, te dan un routing number, afilias la cuenta a tu cuenta colombiana. ¿transfieres? Y te transfieres. Y que no, no. No, no, no. no. Porque tendría que tener un contacto con el gobierno que me venda a precio preferencial y que me... Dejo. O sea, tendría que romper la ley, tendría que enchufarme al gobierno colombiano para poder tener acceso a mi dinero. Y todo el mundo dice, es que, ¿qué coño estaban? O sea, ¿qué coño <risa> <risa> esas vainas Y vainas muy estúpidas, como que todo el primer año, y esto ya estamos entrando en terreno de estrés postraumático, todo el primer año que yo estuve viviendo acá, este, a las 9 de la noche yo pegaba un brinco en la cama porque había que agarrar agua. Porque yo viví en Valencia, todos los últimos, no sé, 3, 4 años que viví en Venezuela, viví en Valencia, yo nunca tuve agua. El agua llegaba siempre a las 9, 8 de la noche. Este Y era el, saber el agua y que agarrar agua. <risa> y entonces no, Bueno, ahora un año antes de que se me quitara eso. De ahí va en este uno, yo no sé si se le quitan algún día. Un año y medio. De, de todavía tener que pensar, salí a correr, salgo corriendo, entonces paso, salí a correr por ejercicio y paso por un target y digo, marico, se me olvidó traerme la billetera y necesito el target, unos marcadores nuevos para poder hacer mi vision board, cualquier diligencia cualquier mm -hmm. vida. En el teléfono tienes una billetera y la magia hace que haces no verita de Harry Potter, hace así y paga. Tú la Tú la pegas de en la vaina donde dice pagar, de donde la... así, y ella pagó. Y te pide así que pagaste. Un primer mundo, y no una nueva. Se me olvida. Tipo que llego a la casa, agarro la billeta y le digo, tú sí eres imbécil, de verdad. Ya, pero tú te acuerdas después que llegaste a la casa y agarraste la billeta. No, no, no, ya no, Pero, pero okay. las tres primeras okay. veces me no pasó desde <ríe> que ya me había devuelto a la casa, ¿entiendes? a mí mi parte favorita de toda esta historia es que cuando empezaste a correr dijiste este salgo corriendo corriendo por ejercicio porque bueno a mí que me ha tocado aquí traga bomba lacrimógena y vaina porque pues el mundo no este una cosa que, que, que me he dado cuenta es que hay cosas que le quedan a uno como, como en la profundidad. De, que uno, uno dice, ya estoy bien, ya estoy sano, ya hice cuatro años de terapia y te tiran una bomba lacrimógena en los pies y dices, con dos ejemplos puntuales. El año pasado fueron las protestas Black Lives Matter en, Cali en todo Estados Unidos, pero en Los Ángeles, bueno, América, en Los Ángeles es una ciudad profundamente multietnica donde... Y muchos de los casos de violencia policial en contra de African Americans son acá. Son acá muchas de las muertes, muchos de los asesinatos por parte de fuerzas del Estado que este movimiento protesta han ocurrido en Los Ángeles. Entonces, era un foco particularmente importante de protestas. Y yo estaba en una... Les o sea, voy a dar las calles para que puedan buscarlo en Google Maps. Yo estaba, yo vivía en... Un, Harvard con Melrose Avenue. La licorería Confianza donde yo compraba Coca-Cola Light queda en Harvard con Melrose Avenue. Es decir, a una cuadra, de mi casa. Uh -huh. una cuadra de mi casa. Y a una cuadra de mi casa yo estaba caminando de punto A mi casa, a la licorería, y me ha pasado por el lado un, <ríe> iba a decir un container, un como un, un, un destacamento de la policía. Con eh, vestidos de robocop, o sea, vestidos anti, con vainas antidisturbios. Uh -huh. Empecé a temblar y me caí, Marianne. Porque en mi cabeza era, estos son PNB y Guardia Nacionales que vienen a uh -huh. matarme a mí y a toda la gente que está protestando porque quiere ser libre, porque quiere que Maduro se termine de ir. Uh -huh. Empecé a temblar, o sea, es que, no, no puedo hacer la actuación porque no, empecé a temblar solo, o sea, como que los vi pasar, los vi pasar, los vi, uh -huh. piso, y llegaron dos señoras mexicanas y que, está bien, está bien señorita, y yo llorando como que no, no estoy bien, ¿qué pasó señorita, está bien, necesita que el médico, y yo y que no, no, es por la policía, es que soy venezolana. Y las señoras me abrazaron, Mari, que lloraron conmigo. Esa vaina fue en junio del año pasado, ¿entiendes? O sea, julio. Uh -huh. el... Nosotros jodemos con nuestro PTSD y no es joda. No. No joda. Yo no Pero, sabía, yo no sabía bueno. que no era joda. Yo no sabía que no era joda hasta ese día. A mí me pasó eh, cuando el año pasado estaban como las, el estallido, acá, la parte álgida del estallido, que... Eh, decretaron el toque de queda, no el que tenemos ahorita, que ya va por año por la pandemia, sino ese toque de queda que era por razones políticas y estaba militarizada la ciudad. Este, y yo no salgo, ¿sabes? Como que yo no salgo después de las 8 o 9 de la noche, eso es mentira, yo no salgo casi nunca de noche. Este, pero igual era como el hecho de que existiera toque de queda, no poder salir y saber que estaba todo lleno de militares afuera. Eso, me, bueno, no es el año pasado, el año antepasado, porque ya 2020 ya pasó, perdón. Eh, me sucede que 2020 en mi corazón, no se va más este y, y eso fue una cosa totalmente traumática como salir y ver todo lleno de militares todo roto toda la basura tirada era como eh, eh, era como esto está este, descomponiéndose como Venezuela como para mí yo le decía a mi psiquiatra y a mis amigos chilenos para ustedes ustedes ven la basura y es como ah basura qué lástima no la puedo recoger bueno ya la recogerán pero qué horrible sabes pero bueno para mí la basura es hay basura ya nunca más van a recoger la basura se acabó el estado no hay estado nunca más habrá estado este y por qué pues porque eso es lo que yo traigo dentro y mi médico mi psiquiatra me dice este tú no tienes trastorno postraumático porque tú no es no tú no tienes post trauma tú estás en el trauma tú todos los días estás reviviendo el trauma porque tu familia está allá porque tú estás pendiente de las noticias porque este, las cosas siguen pasando, como que se siguen llevando presa gente que tú conoces, este, estás todavía pendiente de qué, qué va a pasar. Entonces tú no te has apartado del trauma, tú sigues viviendo en el trauma todos los días de la vida. Entonces no puedes pasar nunca el post-trauma, huevón. Es mi psiquiatra, huevona. No. ¿Estás bien? ¿Necesitas un médico? Necesito tu médico que me tu diagnóstico, esa, esa pequeña parte, esa pequeña punta del iceberg de tu diagnóstico, es mi diagnóstico, madre. yo no he pa yo sigo en el trauma, mi papá y mi mamá están ahí, no te veo. Tu familia está allá, mi papá y, mi mamá ¿Y están tú, ahí? igual que yo, estamos todos todo pendientes, mi cabeza, no. mi, alma, mi corazón, mi trabajo, Caracas Chronicles, las noticias uh -huh. que corrijo, que edito, que veo, que traduzco. Sí, yo estoy en grupos de periodistas, porque yo no soy periodista, de activistas de derechos humanos, que todo el día lo que están es hablando, de que en Venezuela yo no hablo mucho, pero yo estoy pendiente, porque me tengo que estar enterando. Y, este ¿sabes? Todo el día lo pasa uno en Twitter y que... Se llevaron a la desma, no, que digo, pero todo el día que se peó uno, cierto que sí, y, y pasan vaina, y si tú te desconectas un rato como yo cuando me desconecté el lunes, llegas en la tarde, noche y no entiendes un carajo, y no, entonces no puedes desconectarte realmente, porque llega un momento que no entiendes un carajo y tienes como que volver a integrarte para entender, porque uno necesita entender qué carajo está pasando. Ah, en la medida en la que uno puede, digamos, entenderlo, que no es mucha, pero. Estoy en shock. Estoy impactada. Y me ahorré demasiado plata en de psiquiatra porque tú la pagaste. <risa> me alegra compartir mi psiquiatra con ustedes. Esto es lo que se llama es muy muy este es el Esto es el legado de Chávez, el socialismo, aprovechándome del diagnóstico de los demás. <risa> <risa> mi psiquiatra ha sido un tipo muy útil. Yo me alegro de que sea útil para, para la gente. porque el parámetro de, de tu tratamiento. Para hacer todo de psiquiatra, de mi terapeuta, de todas las cosas, yo comparto, yo comparto. Porque Bien. es que todo lo que cobra esa gente, presente cobra caro, weón. Mira, hay, bueno. un, hay un hilo, hay un hilo en Twitter que yo, hay, o sea, yo vuelvo a él cada vez que estoy en crisis. Porque, bueno, Marica, yo gracias a los tengo techo y tengo comida. Pero hasta ahí, hasta ahí. Y hay un mes que tendré, bueno, me sobraron 15 dólares, vamos a comprarme un libro. Uh -huh. Tiene, o sea, me sobraron uh -huh. 12 dólares, me hace las manos. Uh -huh. porque no conozco psiquiatras o psicólogos que que, que, que cuesten 12 dólares, si alguno tiene algún psicólogo que cueste 12 o 15 dólares a la hora, que a mí me daría vergüenza pagar eso pero es lo que puedo pagar, me avisa entonces tengo un hilo de, de Twitter que reviso cada rato y como que para la gente que no puede pagar psiquiatra o psicólogo therapy, cuál es el mejor consejo que les ha dado su psicólogo y su, o, su, o su psiquiatra mm. eh, marico, un hilo de cuando, cuando Twitter sirve para bien, es como sí. el mejor ejemplo del poder de Twitter, de, de verdad, cuando Twitter está bien canalizadito y, y con buena intención detrás. Uh -huh. Son cientos de tweets de, I'm a psychiatrist, y lo mejor que le he dicho a un paciente es, tú no estás post-trauma, tú estás en trauma. Eh, Honesty without cruel. Honesty without tact is just cruelty. So, Marika, es, esa gran frase, esa frase es importante en la vida, por favor, tatúensela, es importante. Yo no lo sabía hasta el año pasado. Me <risa> <risa> con el tiempo me soy, sé, eh, pero yo era muy hija de puta. Uh -huh. Era como, llega una amiga con unos lentes nuevos que está emocionadísima. Y digo, horrenda. No, cabrón. Pues bueno. No, pues bueno, porque ella está emocionadísima uh -huh. con sus lentes nuevos. Entonces le dice bueno, marica, a mí no me gustan tus lentes. Pero a ti se te nota que te hacen feliz y estás radiante. Horrendo. Uh -huh. Una cosa, una cosa que yo aprendí de eso, ajá, porque, porque yo creo que, bueno, a ver, yo a estas alturas de la vida, este, yo pienso que es posible que, que, que tenga un poquito de, un poquito, un toquecito así chiquito autismo, este, y to, toda la vida he sido esa persona, esa persona que dice las cosas y no se da cuenta de que está hiriendo a la gente con las cosas que dice, porque no hay intención de herir de verdad, ¿no? Pero una cosa que eventualmente aprendí es que, eh, y eso como que a lo largo de todo, no a lo largo del trabajo que hago como investigadora, de, de, este, los periodistas con los que trabajo, les digo mucho esto, que es que la verdad no es solamente el hecho aislado, que la verdad... También está compuesta por la emoción, por lo que tú estás sintiendo, por cómo lo estás experimentando. Entonces, si yo este, le digo a una amiga, eh, no sé, te ves fea, eso para empezar no se lo puedo decir hoy en día porque no es verdad, porque yo aprendí cómo conciliar el hecho de que las otras cosas que son mis verdades son verdad. De que yo la veo hermosa porque ella es hermosa, porque es mi amiga, porque es radiante, porque... Bueno, mis amigas son todas hermosas, yo no sé cómo ellas hacen eso realmente. Este, más allá, de, de, más allá de, de, de, del amor mío, yo no sé, son bellas, pero bueno, es difícil. Este, hay hacer, unos culos bellas, espectaculares son unos, son, unos, son unos atracos que uno no, yo no me lo explico a esas mujeres. Y solteras, no me lo explico. Este, y entonces, bueno, como si tú estás contando una historia... Ah, voy a ser objetivo, objetividad periodística, voy a contar la historia que pasó. Si tú te restas totalmente de la historia, como persona que la está contando, y si restas de la historia las emociones de la persona que las está eh, viviendo, no estás contando la historia completa, estás escamoteando partes de la historia. Este, y eso es lo que pienso como que en cuanto al concepto de verdad, esta cosa de la gente gafa, que para mí es simplemente gente gafa, de internet que te discute cosas con, este es que esto es una verdad. este y, y nunca es la verdad, porque nunca es la verdad completa. La verdad no puede ser, por ejemplo, que el lenguaje no acepte el lenguaje este, no binario, porque esa es la verdad. Esa no es la verdad, porque la verdad es que hay personas a las cuales eso les afecta, y hay personas que se sienten no incluidas por eso, y hay personas a las que eso les hace un daño genuino y que entonces escogen usar otras cosas, y eso es una verdad. Entonces no puedes agarrar seleccionar partes de la verdad que tú consideras que son verdades porque no porque no incluyen emocionalidad porque no incluyen como la parte humana del asunto pero a la vez es verdad que yo tengo derecho a no usar Latinex cuando me refiero Por a Por supuesto. Mí. porque yo, Por yo supuesto. Sí quiero ser latina y no me gusta amigues chiques no me gusta el neutro en español pero si hay una persona que me dice yo soy de Ajá. They are my friend, Fulano. Me mola. Porque finalmente es el derecho de esa persona a identificarse como esa persona se identifica. O sea, yo no te puedo, yo no puedo decir, este, bueno, lo puedo hacer, pero la estoy cagando. No puedo decir, no, este, Nina, es, la, es parte de la comunidad latina. Si a ti eso no fuera parte de tu identidad, o sea, yo estoy forzando pues, una identidad no, sobre ti. Pero no, del mismo modo, tengo que pues, respetar la identidad de alguien que sea ella, ¿sabes? Es. Exactamente, porque a mí yo odio, odio usar amigues, chiques, les. No me gusta, Marica, no me gusta, ¿por porque para mí el español sí si tiene su neutro, bueno, y para la RAE tienes un neutro que casi siempre es con O, y casi siempre es con E, y se forma así, y ellos lo inventaron, y yo no, o sea, y para pa mí, bueno, a pesar de la RAE, de nuestras múltiples excepciones con la RAE, uh -huh. ¿Te acuerdas de nuestra campaña por la TIC? Todas las decepciones con la RAE. Pero yo sigo viviendo esta excepción con la RAE de que el masculino para mí no es neutro, este por razones políticas, sencillamente. Y a eso me refiero justamente, como que las razones políticas son verdades, son verdades que son de índole política, ¿no? Este, y, y que cuando las personas no quieren, y eso yo lo entiendo el respeto, este, utilizar eh, estas estas nuevas formas de lenguaje que son de algunas comunidades que se están como este, expresando de esta manera hay muchísimas maneras de usar lenguaje verdaderamente neutro que no es usar el masculino porque si yo entro a una habitación y digo las abogadas aquí presentes los hombres no se sienten identificados con eso entonces yo no soy abogado lo siento este pero puedes decir las personas puedes decir gente hay muchísimas formas de lenguaje es rico este, Entonces, hay, hay un tema de eh, usa lo que tú quieras y lo que tú te sientas cómodo, pero no ataques Exacto. la verdad de los demás. Exacto. Y no hay respetes ni impongas uh -huh. cómo los demás quieren identificarse, asociarse. Exactamente. Que a, mí, que a mí me cause que a mí me cause letra, audiovisual, uh -huh. ver Latinx no significa que si tú eres Latinx, yo a propósito uh -huh. voy a decir latina. Oye, eso, eso además me parece que eso es un temón el de Latinx, pero yo encuentro que la gente que es Latinx este, son gringos eh, latinos como de segunda generación o de tercera generación. O sea, que como usan, que tienen... Que usan su latinidad cuando uh -huh. conviene. Sí. <ríe> como que es? tienen un, una, una, una parte de su identidad es latina y es una parte que es como un muñeco pinipo. Exacto. Como que se arma y se desarma. Soy este latino de cartón, soy este, perdón, latinex de cartón, para opacar, apagar, segregar, discriminar a el grupo que me convenga llamar opresor ahorita. O, o directamente como este, ay, le se me olvidó el nombre por completo. La Jeva, esta es la esposa de un actor. Hilaria Baldwin. Hilaria Baldwin. Este, directamente Hilaria Baldwin, que este, directamente no tiene una sola gota de, de, de hispanoamericana, pero es la tipa española. Pues. La tipa española, porque, porque ella ha sido que es española. Pues. Pero era cool decirlo. Era cool en ese momento decirlo. Como hace, era, es, que, es que es impresionante, porque es, es, hace 40 años, Martin Sheen se tuvo que cambiar el nombre para sonar gringo y para ser uh -huh. gringo. Y ahora estas edas se tienen que cambiar, se quiso cambiar Bien. el nombre se quiso cambiar el nombre para pasar por latina. Pero Martín, sí es súper fácil Martín, este, cuando, cuando no tienes eh, los marcadores externos que hacen que realmente te sea difícil. Como que este, la, la tipa esta, que también se me olvidó el nombre, pero la que pretendía que era uh, Rachel Dolezal, que este... Que ah, eh, no, yo soy negra, pero la tipa no tenía marcadores identitarios externos de, de, de negritud. Y claro. por supuesto, entonces, ¿sabes? eso le permitía como utilizar esa identidad, pero al mismo tiempo abrirse todas las puertas, porque en realidad la tipa era blanca, huevos, ¿verdad? ¿sabes? O sea, agarró el personas que de verdad se oscura, que tengan la nariz ancha, que tengan los rasgos gruesos. Este, esa gente que vive todo el extremo del espectro del racismo. Claro, claro. Como que we can see your whitish. Sí. O sea, <risa> Raro, ¿no? es que la es más, casi es más blanca que yo. O sea, yo soy como en Venezuela, soy café con leche, soy morenita. Uh -huh. Y la, esa es más blanca que yo, huevón. Pero ya, ok, ajá, eres blanca, tu piel es blanca, pero tu nariz, tu pelo, uh -huh. tu, tu manera de hablar, tu papá y tu mamá. O sea, sí, ahí, ahí sí nos pasamos al otro terreno, que es otro terreno con el que yo peleo hasta con amigos cercanos. Este, de decir que nosotros no somos, por lo menos yo, es decir yo no soy blanca, yo soy latina. Yo soy latina, en efecto, pero yo pero soy white passing. Pero soy hay... white passing, ando por la vida, y a mí nadie me paga ni me preguntar, ¿yo no me estás unido por la vida? A mí nadie me dice nada. Cuando me toca que me venga el pasaporte, bueno, ahí me... ah, venezolana, coño, cagaste. Ahí pero... es cuando empiezan a discriminarnos antes. Exacto. este, A diferencia de mi pareja, por ejemplo, que es muy moreno, él no necesita mostrar el pasaporte para que la gente le empiece a discriminar. Y si yo ando aquí en Chile como mujer, white passing, este, con educación universitaria, venezolana además, que, que es como un tipo de migración menos eh, racializada, eh, me tratan bien y si ando con él, nos empiezan a vigilar a ver si nos estamos robando algo. ¿Por qué? Por el color de piel, huevo. Entonces yo no puedo decir que yo soy Era. venezolana latina en la misma medida en que lo es él. A pesar de que yo soy de Huarico y él es de Yaracuy, ¿no? no porque esto es un tipo de privilegio igual entonces como negar por completo no yo no soy blanco para nada este negar por completo ese nivel de privilegio y el, el que viene como los diferentes gamas del café con leche este también marica es muchas ganas de asumir identidades que de pronto no nos corresponden pero no tienes. Uh -huh. no tienes pero a mí las pocas veces que me han discriminado acá ha sido porque I'm brown y ya muy hacen o sea o sea, yo, yo, aquí no soy tan blanca como en Venezuela. Es así, es la pura verdad. En Venezuela, yo en, en Venezuela era más blanca, pero aquí sí uh -huh. soy blanca. Uh -huh. Y entonces aquí he vivido y he experimentado un tipo de discriminación y de microagresión que uh -huh. nunca, antes en mi puta vida no había pasado en Venezuela. Uh -huh. ¿Entiendes? Y es como, sí. y es, y es al, la primera vez que me pasó fue como, hasta me cagué de la risa Mariana y dice que. Me están, ¡Ah! mira, mamá, huevo, yo soy veneca. O sea, fue como, fue como, ¿qué bolas me está pasando esto? Y después entender la gravedad uh -huh. de lo que está pasando esto. Y así se me salió, maldita, pero petare. O sea, la chanera, pocorón, de los... Y de la, o sea, de criminal maldita criminal, casi lo mato. De pana casi lo mato. Y al como le pasa en la casa... Y, y no hubo no hubo risa, hubo, esta es mi casa, mamá huevo. Y, uh -huh. va, y vas a aprender. Y dale gracias a Dios de que si te doy unos coñazos me deportan. Y estoy, y estoy aquí detenida, o sea, amarrada, solamente gritándote, porque lo que quiero es darte coñazos, y no te voy a dar coñazos para que no me deporten. <risa> porque no puedes deportar por gritarte, no vas por eso. Pero es que lo que quería era matarlo coñazos, por raciste, por misógino y por imbécil. Pero además, eso, que son, son identidades en capas y cada una de esas capas viene con sus propias cosas. Yo te decía que eh, yo en Venezuela fui siempre como pote de leche absoluto y resulta que aquí yo no soy este, 000 en la base, sino que soy 001. Este, hay gente más blanca que yo y entonces. Este, ¡Triunfo! La gente me ve. Y resulta que ellos me ven más oscuro de lo que yo me veo, porque yo soy muy blanca, pero no, no soy tan blanca. Este, y ahí hay, hay un algo, ¿sabes? Como que, ay, no, este, los caribeños, maricos. Este, o esta cosa de decirle al equipo de fútbol de la Minotinto, los llaneros, huevón, o sea, los llaneros son de una parte específica. Huevón es muy raro. Tengo este, una no, pregunta no, para no, ti. No. Sí. Ir a la playa es tu peor pesadilla porque tienes que vivir debajo de un toldo todo el día en la playa. O sea, aguantas pasar un rato fuera del. Fuera Ay, del... no, este, yo, no, lo que pasa es que yo eh, vivo todas, todos los días de mi vida, sin importar si salgo de mi casa o no, bañarme bueno, protector solar porque yo la, que... el sol arruga. Yo también. Yo también dado que yo... el sol arruga, a mí no me importa nada. O sea, yo, yo, no, yo no me pongo roja, yo me bronceo. Ok. Eso no porque... soy 000, soy 001. Eso te iba a decir. Entonces aquí se certifica que el color correcto es la base chilena. Porque la gente que es 000, o sea, mm -hmm. yo también soy, yo no, yo no salgo de mi casa porque está lloviendo. Ahorita hace son, hay 10 grados allá afuera: 10 mm -hmm. grados de frío en el EI que todo el mundo está vuelto loca. nos estamos tuyendo! ¡El cambio climático! a congelar! ¡Nos vamos a parecer el apocalipsis! O sea, la gente está vuelta loca por el frío que hace. Y yo igual, me cepillo los dientes, me pongo protector solar y bajo de mi baño. O sea, uh -huh. antes de desayunar ya yo me puse protector. Sí. O sea, Pero, yo tengo protector solar para ¿sí? salir y tengo protector solar que es como Yo no me voy a arrugar, yo lo Yo tampoco, yo tampoco, mi amor, y por eso es que tenemos 20, por eso es que tenemos 35 y llenos aquí. Regia, regia digo. Faga. Y yo salgo, o sea, a ver, si estoy en la playa, me pongo full protector, me pongo una gorra, me pongo obviamente protector en la, en la piel, pero me he insolado una sola vez en mi vida y fue por borracha. entiendes? O sea, <risa> yo, sí, yo, sí, yo sí, o sea, me quemo morenita. No me, no yo te iba, me iba da decir, de a decir, a mí me da insolación, de hecho me da insolación como el verano en Chile, simplemente como que salgo a hacer una compra y me insolo, pero la insolación no de la piel, sino como esta que el, tu cuerpo chupa el sol y te enfermas ¿no? como que te pones como caliente por dentro, pero la piel se me, se me, se me quema, no es que me pongo okay. roja. Mis hermanas, sobre todo la del medio, este, es rojo camarón, ya tiene dos colores, blanco y rojo camarón. La, de... la Rojo colecha. camarón. Oh, ok, o sea, tu hermana, si es base 000, tú eres base 01. La de ella necesita un cero adicional porque es muy cero, es un cero bien cero. Claro, tiene los ojos verdes, huevonas, es una gente, es otra gente, es otra cosa. Mira, si hubieran nacido con estos ojos verdes, ya yo sería Sofía Vergara, man, que ya estaría ganando. No, no. Ahí mira. es donde yo digo, mira, este siempre lo digo, mis hermanas, la mayor es pelirroja natural, pelo rizado rojo, Lloyd. y tiene los ojos color miel. Y la segunda nació rubia, ella se pinta el pelo, ella no, no tenía el pelo de natural, pero ella nació rubia, con los ojos verdes. Cuando llegamos a mí, a ella se le había acabado la tinta de color. Y me tuvo que imprimir en blanco y negro, como suele suceder, o sea, ustedes saben lo que pasa con la tinta de las impresoras, pues se acaba y, y ya. Se acaba, se en blanco y negro, marica. Ay, Hay que imprimir el y negro y luego, bueno, no se compra más porque esa tinta es más cara que el coño, pues, sangre de unicornio, saben. Y entonces, a mí, primero me hacían este hermoso color cucaracha. Bueno, ahorita no se ve porque tengo unas mechas rojas. De hecho, que fue la primera vez que me echó algo en el pelo. Eso, este, pero, en estos, estos, ¡Estos ojos de un hermoso color cucaracha! Y este pelo de un hermoso color cucaracha. Es así la vida. Muy Mira, bien. mi amor, blancanieves. ¿Entiendes? Tú Blanca eres, tu, tu hermana puede ser, una puede ser la sirenita, la otra puede ser, no sé qué, pero tú eres blancanieves. Siempre, siempre me he identificado con, con sí, con Blanca Nieve. La huevona que, que se da por dura una manzana, se atragante y se muere. Bueno, normal. La manera más estúpida de morir, tú me dirás. Bueno, pero murió comiendo. <risa> Grande verdad, amigo. Como, Así. como, Marico. Hay demasiada gente que le echa mucha, mucha, mucha mierda a las princesas de Disney. Y yo he decidido, obviamente, entendiendo todos los problemas y, todas las, y todos <risa> las, los malos. Las malas lecciones, hay lecciones a Blanca Blanca es muy feliz porque está comiendo, marica. Tragando, huevón. Por, por ir tragando. Sí. Ojalá le hubiera puesto caramelo a manzanas, lo que espero Además, sí, además no... nótese que en esa versión, la de Disney, este, la manzana estaba envenenada, de no sé qué. En la historia original, la manzana, la manzana normal y corriente, la caraja se, le, se la tragó no. la manzana. <risa> Y después la, lo que la salvó fue que cuando llevaban el, el, el, el, la urna, la vaina, se tropezaron Eso con una está, piedra no, y la no. con... Entonces, final feliz. Historias de princesas. Para ¿Cómo? Mira que yo me quiero morir en un escenario, pero si no me puedo morir en un escenario, me encantaría morirme comiendo por muerta de hambre, me encantaría. Marica, la, la sirenita. sirenita. La sirenita tiene demasiada mala reputación, pero la sirenita es la primera princesa en la historia de Disney que literalmente le salvó la vida a un príncipe. La pura verdad. Porque ese es el sí, yo no sé qué. se está dándose se ahogó. Voy con mi colita, <risa> me dándose a Eric. Marica, Lo yo sabe. odio a la sirenita. En la serio. Odio. Es mi fe. Sí es porque me da mucha rechera, estoy hablando de nuestro, nuestro original, me da mucha ah, rechera okay. que esa madre estúpida haya hecho todo lo que hizo, o sea, le sal, salvó la vida al tipo, sacrificó sus piernas, su voz, toda vaina, eh, bueno, sacrificó su cola, que digo, su, su voz, toda vaina, y sí, se igual. murió como una estúpida, se murió como una estúpida, Nina. Yo sé, yo sé, la primera vez que yo, eh, la primera vez que yo fui al, al psicólogo fue una de esas de las cosas que hablé, porque me ponía muy triste, marica, y era una niñita. Como esas vainas que te llevan, o sea, que todo el mundo tiene que ir al psicólogo del colegio. Como que, ajá, ¿qué te pone triste? Yo qué bueno, que la sirenita se suicidó y se convirtió ella solita en espuma, ¿entiendes? Es muy heavy. Ella ella nadó y nadó y nadó y se murió en la orilla. O sea, como... Tanto nadar. Morir en la orilla. Bueno, me, <risa> me parecía muy injusto una niña de 8 o 9 años y que me que cagaba, pues, se merecía más. Pero en la versión de Disney, sí. que prefiero disociarme y ser como pareja, <risa> a pesar de que me las haya leído todas, decir, marica, ¿sabes? Ahora no tipo muy recha, Igual que eh, Bella, la Bella y la Bestia dicen que bueno, huevona, síndrome de Estocolmo. Y yo que síndrome de Estocolmo, pero tienes que ser muy valiente para decir, take me instead of my father. Uh -huh. yo prefiero quedarme con ese micro momento. esa huevona lo que vio fue en la biblioteca Marica. O sea, Bien, marica. hashtag tu citan rosa, Algunos van por los yates Bella era una tu citan rosa en las bibliotecas era como hermano, claro que sí take me, bueno, se se me también me hubiera quedado me sí, Leo, yo, yo lo comprendo Leo todo el día, en la noche cierro los dos dale, dale. dale. dale que me graste. Las tienen que la misma. Yo no puedo creer que esas gebas en verdad disfruten tirar con esos bichos asquerosos. Yo sea, no, pero, pero, pero, pero bestia, hasta el momento que se vuelve príncipe, porque después se príncipe y es como que, bueno, de pinga. Pues tengo libros, tengo casa, tengo una tetera que habla, tengo un príncipe. Mira. El bicho está bueno y este príncipe resulta que ahora está ah, bueno. bueno. validando estaba, estaba, estaba bien Enrique. Bien ese tipo. O sea, perdón. Bien. Debo bien. decir. Entonces sí. Yo creo que, hay estaba como, que estaba como en la escala Henry Cavill, estaba como 8 de 10 Henry Cavill 100%. Enrique que bueno, en la escala Henry vamos a implementar, vamos a convertir esto en un trending topic en Twitter. Ya se los dije. En la escala Henry Cavill, Enrique Capriles Ramos, que es un. La dos. vaina es que ustedes, más o menos, uno más o menos, uno. La vaina es que ustedes, porque yo estoy casadísima, pero la gente, la gente que usa no, Tinder. ¿Ah? ¿Tú entiendes esto? ¿Cuánto tiempo perdí yo en ese huevón y todavía me da recheras. A todos nos da recheras por ti. Vive, este, y, a, y, a va, y a todos nos da recheras por nosotros también, por nosotros también perdimos tiempo en ese huevón. Tiempo de otra índole, pero tiempo. Este, decía yo que, bueno, a mí no me sirve, pero para ustedes que usan Tinder y esas cosas, este, es bien doloroso, porque si van a usar las escalas en Ricabel no van a salir con nadie, huevón. O sea, sí. o sea, que, sí. dos, uno, menos te uno. Mostrar, te voy a mostrar. Porque esta vez no nadie la va a ver. O sea, la va a ver, él no la va a ver. No, que, que la va a sí, sí, perdón, pero el episodio de lo vieron como 300 personas. Les voy a mostrar el último bicho con el que salí. El penúltimo bicho. <risa> el último bicho con el que salí en... Eh, por... Ojo. Porque Tinder y Bombo y Hinge y todas las aplicaciones tienen súper mala reputación. De verdad tienen súper mala reputación. Pero... De vez en cuando ocurre un milagro. Ok. De vez en cuando ocurre un milagro y uno en serio consigue hombres que son buenas personas y que además están así de buenos. Chacho. <risa> Eso es como un cuánto en la escala de Henry Cabell. <risa> Con el 8, marica. Henry Cavill es el número diez. Que si sí, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, eh, Chris Evans, eh, Thor, todos sí. esos están en un nueve. Estás en Ricardo en el 10, todos los demás en Avengers y Marvel y están en 9, y bueno, coño un 8, está la vida real, amigos. O sea, como mínimo mete un 7. Yo creo que una enseñanza, una excelente enseñanza de este, de este episodio de podcast, creo que es la siguiente: hay que hacer números, hay que hacer números. Como que hay que este, postular a las cosas, hay que salir con la gente de Tinder, lamentablemente, este, hay que mandar todos los, los currículos y la cuestión, pero en la cuestión de los números, también tener en cuenta que uno no debería salir con nadie que sea como menos de un 6 en las caras de recable 100%. De estándar. Que, que, que La vida como la música es matemática. Marica, espérate. A menos que, a menos que de verdad tú seas, que si Iris Varela, no salgas con... <risa> Valórate. Valórate. Y, y es segura, ojo. Así seas, Marico, gorda, fea, bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testaruda. No eres un 6, eres mucho, en serio. O sea, todas somos muchos más que un 6. Mucho más que un 6. No salgas con menos de 6, hermana. Sí. O sea, depende de la escala igual. Como que si me pones, no sé. Me da en escala, Sofía Vergara. Coño, está complicada la situación. Pero, pero Ahí, sí. Pero ¿no? así, mira, Sofía Sofía Vergara tiene un cuerpazo, Sofía Vergara es burda inteligente, Sofía Ajá. Vergara es burda pana. Lo que pasa es que, bueno, una está más acolchadita. Yo tengo yo tengo aislamiento en ciertas partes. Entiendo. Pero bueno, tú o sea, pe bueno, si es que tienes una relación. Tengo las otras dos tiempo. cosas. ¿Ah? Tú tienes marido desde hace cuánto. Verga, nosotros tenemos 16, 17 años juntos. El coño de tu madre. O sea, yo estoy fuera del mercado en todo caso. Y no. yo entiendo que sí, y yo entiendo que este tiene cara de que tiene BPH, este tiene cara de que tiene... BPH, este tiene cara que que le roba plata a la mamá. Entiendo. O sea, este bicho, este bicho que les acabo de mostrar, en verdad, es un culo, o sea, el bicho es un culo. Yo abrí la, o sea, mira, o sea, se abrió esa puerta, si se abrió esa puerta de la primera cita, yo dije, Marica, te cogieron. O sea, que <risa> O sea, no, yo aplaudo. no importa si usted sea, usted, ojo. Y tuvimos varias citas como pandémicas por Zoom, yo no sé qué. O sea, habíamos ya pasado un rato hablando antes de vernos la primera vez. Y yo que ni Rancel, menos mal que tú, no, que, que tú no te ajetaste las piernas para no coger hoy. Porque qué vergüenza, porque te he calado. Tienes si si que entrenar a un mes. Ni un mes más. Yo pensé que ibas a decir lo contrario. Que menos mal que no habías aplicado esa, que es la que aplican según tengo entendido, la de no peitarse, porque te iban a coger peluda. No no, no, no, no, porque yo me conozco y yo sé que prefiero, no, no. no. Tú cumples, tú cumples. No, porque yo, este, como tercera enseñanza de este, de, de este podcast, y que se lo quiero dejar a, to a todos y a todas, este, es, es, lo debes haber visto, mi comercial chileno favorito, mi comercial chileno favorito es un comercial este, de huevos. Y entonces, es un comercial que tiene un jingle muy lindo. Lo voy, a, lo voy a enlazar, el video, el video lo voy a enlazar en la cajita de descripción para que lo puedan ver por ustedes mismos. Pero básicamente dice así: si quieres empezar bien el día, que no te falte huevo. Con eso. No, por chile. Chile cositas. <risas> Hashtag chile cositas. Fan de chile. No. Gracias, Nina por haber hablado, wow, hora y media conmigo. Este salió, salió largo, pero no voy a cortar nada. Esto va a salir así, sin, sin edición. Dos episodios. Va a salir así, sin edición. Me encanta, me, este, me encanta. Y gracias a los que hayan llegado hasta aquí después de hora y media. Me no, ocultaremos no ocultaremos nada. Gracias por tu tiempo, Nina. Gracias por, por la entrevista, la pasé súper bien. Eh, Sabes cómo es, te quiero, te admiro, te respeto, soy fan eterna. Y para mí es una verdadera honración que me hayas invitado. La honración. La honra. gracias, a, gracias a todos y nos vemos la próxima semana.